Hakun Yantang, Hati Bikunibu, en Noco Kaneriki, Hernando Soto Tupac, en Ramaran Mato, pronombres interrogativos, en Ishona y pronombres interrogativos. Howell Khaner Miyam, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? How is Khaner Miyam, ¿cómo te llamas? How eh, cuántos años tienes? Eh, ¿Qué estás haciendo? Y bueno la, las otras conjugaciones del verbo eh, en ejemplos tenemos how qué, how no dónde, cuánto? ¿Cuándo? How rato, cuál? para qué? Howatí en cuánto en cuántos continuando para qué y itsua <respecto> ¿Quién? Y bueno las oraciones conjugadas así con el con el sufijo ring y ki mia ¿a dónde vas? Jaurín ja, ¿qué es eso? Jaur no que mea, ¿cómo es aquí? ¿A dónde, a dónde te irás? Sunerín ja, ¿de quién es eso? Y ahora no ¿en eso es mío?